estar de estas efemérides, esta, este, estos recuerdos históricos, ¿verdad?, de lo que aconteció en el día de hoy. Nosotros tenemos la, la dicha, y el placer de compartir con un amigo, que además de amigo es un funcionario de salud pública de alto rango, pero es amigo de nosotros, a quien le tenemos muchísimo eh, aprecio. El director de salud pública de la provincia de Duarte, aquí está con nosotros el doctor Luis Rosario Socías. Buenos días Luis, ¿cómo anda Luisito? Claro. ¿Cómo te sientes? Bueno, buenos días, ¿El micrófono, papa? el micrófono, papá. Si no... <risa> yo no estoy acostumbrado a esto. Eso es está, Lo sabemos. Sí, ya anda todo esto hoy. A mí me enganchan siempre mi microfonito. Por claro, ahí. pero hoy te, pus... Fue de maldad, hoy te pusieron la barquilla. Para... <risa> bueno, buenos días a toda la teleaudiencia. <risa> pero, que sí. pero arrancando la semana, contento, verdad ¿Qué cifras, claro, pero... fiesta, mucha fiesta. que sí, Fran. Muchas fiestas. Muchas fiestas en el fin de semana, ¿eh? Sí, se, se estaba gozando. ¿Qué sí, está parte. haciendo sí, sí. salud pública para no. esos fines? La gente, la gente está en la calle. Y él se ríe de eso. Señores, es Estoy increíble. Feliz. Pero lo lamentable es que la población todavía no toma conciencia y no entiende la Qué realidad vos. del asunto. Eh, en el fin de semana estuvimos haciendo varios recorridos por barrios de aquí, de, de nuestro municipio Cabecera, y por otras localidades, como son Las Guaranas, eh, Pimentel. Y, miren, el sábado yo cogí para el populoso sector de Santa Ana. ¿Y cómo estaba ese sector, doctor? Eh, eh, al, al inicio, por ahí por donde está la, la clínica mía, todo estaba muy tranquilo, perfecto. Yo entro al sector... Y yo digo, bueno, aquí está todo el mundo durmiendo. Cuando entré a la izquierda, allá abajo, señores, por ahí había una fiesta. Mucha cerveza, muchos romos y todo el mundo sin mascarilla. Nosotros pasamos por la calle y a los grupos le damos su mascarilla también. Llamamos al distanciamiento físico, pero tenemos sectores populosos de aquí que lamentablemente la policía no entra, y no, no lo dejan entrar, porque aquí todos lo sabemos, que en esos sectores es muy difícil para que la fuerza policial entre. Ayer fuimos en la zona de La Guaran en la noche, el pueblecito totalmente en paz, y bueno, está dándole seguimiento al toque de queda, todo perfecto. Dos o tres gentecita en la calle, la gente frente a su casa, le damos su mascarilla. Como en el sector de los limones, el Pimentel, detectamos en la otra semana 21 casos positivos, yo me fui por dentro para chequear cómo estaba esa zona. Paso por los Rivera, tranquilo, paso por Cuca, tranquilo, llego a los limones totalmente tranquilo. ¿Y a dónde están? Pero, óyeme, ¿y yo? ¿Y dónde está la gente? Oye, oye, claro, porque yo conozco esa zona Cuando <risa> llegué a la, a, a, a la parte final Que unifica a los limón y caobete Hermano, mire ahí había una fiesta tan grande Que en esa carreterita Al lado del canal, en la Vehículos de lado y lado parqueados Y había vehículos de todo tipo Ranger, <risa> Mercedes Jipeta, Oye, vehículos de todo tipo, de alto calibre eh. ahí había un evento que parecía una fiesta patronal y cualquiera de tanta gente que yo, yo me demostré y me faje a darle mascarilla a todo el mundo y se me acabaron, yo andaba con una caja de mascarilla la grande y se me acabaron todas las mascarillas para allá y me fui, la fiesta siguió ahí cuando yo iba llegando a Pimentel, veo que va esta, este reguero de policía en vehículo para allá, y yo bueno <risa> se acabó. ellos no saben con lo que se van a encontrar para allá Después me dijeron por teléfono que a bombazo tuvo que dispersar la policía sí, sí. la gran cantidad de personas que había ahí. Pero miren, eh, le decía a Carolina hace un rato, en Pimentel hay seis o siete policías. A una población de más de 20, 25 mil habitantes, con una zona rural extensa desde, desde las aguas de Buenavista hasta colindando con las guarnas, y colindando con Castillo en la zona cerca de eh, Campeche abajo, pegado a Sabana Grande. que siete policías para eso no dan? No. El llamado es a la población. Quien más claro. tiene que cuidarse es la misma población porque no tenemos efectivos militares suficientes para controlar una población que tiene casi un año en su casa. Franca. Con muchos controles de noche, con una Navidad que se acerca bueno. y que todo el mundo Luisito, quiere salir. Luisito, ¿cuál el es? llamado es a la población. Oye Luis, ¿cuál es la realidad del aumento de los casos de COVID? -19? Mira, al día de hoy. Oye, Explícanos lo que pasa. No lo tú que conoce bien esta información. Mira, déjame decirte algo. Dale. Hablaba con el doctor Ramón Mena, eh, presidente del Siglo 21, sí, sí, sí. el sábado. Sí, sí. Y me decía Mena. Luisito, yo no estoy de acuerdo con esto que dicen del aumento, me decía él. Ajá. Porque en los números que nosotros tenemos también, y los aumentos se valoran en base al número de personas ingresadas en los centros clínicos. Okay. Al día de hoy nosotros tenemos 54 personas ingresadas. ¿En, ¿En los todos el... los centros clínicos? Llámese. ¿O solo en sí, el 21? No, no, no. Llámese Guisa, siglo XXI. Okay. Materno-infantil. Okay y Centro Médico Nacional, okay. los que están trabajando con pacientes con COVID. Okay. Tenemos 54, y es la media que tenemos desde el mes de, de junio para acá, julio. Estamos rondando entre los 40 a los 60, por ahí, de ahí no hemos subido más. Entonces, de esa manera que se mide. Ahora, tenemos un COVID que ha llegado donde no había llegado, a la zona rural, eh, nosotros no, hab no habíamos tenido muchos casos de COVID ni en Aguayo, ni en Senoví, ni en La Joya, ni en Jaya, ni en Naranjo Dulce. Hasta ahora no hay ningún caso de Naranjo Dulce. No, Tú comprendes. Entonces, no entonces si los residentes de Naranjo Dulce siguen viniendo a la ciudad sin protección, el COVID va a llegar a Naranjo Dulce. Sí, así es. Ustedes, la manera es protegerse. Ah, que dice, 21 casos encontramos en Los Limones. No había llegado el COVID allá. Encontramos un caso, me llamó, mira, un, un joven médico de, de las Guaranas, hubo una familia de las Guaranas que tenían dos personas ingresadas y que, y que también tenían seis personas más en su casa. Y me llamaron a una personas que querían las pruebas, nos comunicamos con ellos, ellos nos dijeron que no, que se iban a hacer la prueba en referencia porque salían más rápidas. Y mandamos a desinfectar la casa. Pero cada hogar, si usted tiene una persona positiva en su casa, íslelo en una habitación y no lo ponga en contacto con los demás para que los demás no se contaminen. Cada persona debe hacer el esfuerzo necesario para cuidar personalmente su salud y para cuidar las personas que están a su alrededor para que no se contaminen. Luisito. Porque lamentablemente es así, dime Carolina eh, la pregunta que hacía Amado eh, que de alguna forma no, no quedó eh, respondida los casos, ¿qué cantidad de casos tiene la provincia y San Francisco de Macorís cuáles datos tienes Amado al día de hoy tenemos 54 personas ingresadas en los centros hospitalarios déjame dátelo con exactitud Perfecto. por centro, cómo están que lo tengo aquí Aquí fresquecito. Doctor, que... pero eso es ingresado, es eh, contagiado. Sí, sí. Es contagiado. Te lo, sí, lo te, lo, te lo voy a decir ahora mismo. <risas> Tenemos 14 en el centro de Huiza, de los cuantos 6 están en cuidado intensivo. Tenemos 11 en el centro médico siglo XXI, 3 en cuidado intensivo. Tenemos 20 en INEME, 1 en cuidado intensivo. Tenemos en el materno infantil 12, uno en cuidado intensivo y tenemos en el Centro Médico Nacional 1. Y pacientes en sus casas de manera domiciliaria, tenemos 270 pacientes en sus casas. Oigan este dato. Esos pacientes, esos 270 pacientes, son pacientes que se les realizó la prueba y salieron positivos. Y están en su casa, pero no tiene el nivel de sintomatología para que estén ingresados en un centro de salud. ¿Cuál es la manera de nosotros bajar ese número de 270? Es en las visitas que se le hacen a las casas, se le hace otra prueba al paciente y cuando el paciente da negativo, entonces tenemos uno menos y tenemos 269. ¿Tú entiendes? En toda la provincia esa es la cantidad. ¿Eh? Oye, ¿qué pasa? De lo, lo que yo te decía ahorita, tenemos 270... De personas que se han hecho la prueba y que han dado positiva. Pero tú sabes la cantidad de personas que hay en la provincia que están positivos y no acuden ni a salud pública ni a ningún centro a hacerse una prueba. Son muchísimos. Tú comprendes, gente con síntomas que no le dan mente a nada y se quedan en su casa y no se hacen pruebas y que han salido del COVID también sin hacerse ni Así. siquiera prueba del COVID. Entonces, que es la mayoría de la población, porque yo estimo que aquí el 40% de la población de la provincia, principalmente de aquí, de San Francisco no, y de Pimentel, yo, doctor, tiene que haberle dado el COVID. No hemos sanado solo. No hemos sanado todo en las casas. Yo he dicho, doctor, que aquí no hemos sanado solo, pero que esa situación, producto de cómo se fue manejando en principio, eh, es justificada, porque yo mismo en un momento salí a hacerme la prueba y no me la pude hacer. Y pasó mi síntoma, y gracias a Dios, ninguno, cuando nos hicimos la prueba, salimos negativos. Ahora, ahora, yo, ahora pero mira, Francia, una cosa, si tú necesitas hacerte una prueba ahora mismo, sí. y tú vas a cualquier centro de salud con tu seguro médico, te hacen la prueba, a, de esos cuatro centros. Y si vas a salud pública, uh -huh. también se te hace la prueba. O sea, las puertas no están cerradas para el que quiera Entonces, hacerse la prueba. Hoy iniciamos un operativo a las 9 de la mañana en el Club de los Maestros con todos los maestros de la provincia de Duarte, iniciando aquí con San Francisco de Macorís. A todos se le van a hacer pruebas PCR. Empezamos hoy, vamos a estar toda esta semana en eso. porque qué? Porque hemos tenido maestros ya positivos en los centros de salud. ¿Cuál es la realidad? Porque dice que todos los maestros están positivos. No, pero ¿cómo va a ser? Por porque ellos no están en clase. No, ¿Cuál es la no, no, no. Los ma es maestros realidad? están asistiendo mucho a los centros porque tienen jornadas pero de capacitación y no, no, no esa cosa. Bueno, pero. ¿Será que algunas, el, No todo lo más. El hecho de que se anuncie unas jornadas. Por ejemplo, si yo hablo con Eugenio y Eugenio me dice, Luisito, vamos a hacerle prueba a todo el personal de Telenor. No significa que Telenor completo te lleno de COVID. ¿Cuál o sea, es la realidad de los que estamos, estamos haciendo? Estamos haciendo acuerdos con instituciones públicas y privadas. Y todas las que las requiera, que se le hagan las pruebas se le hacen todas las pruebas a todo el mundo. Ahora una cosa, hace días que escuché una revuelta o un malestar en, la, en el sector salud, porque la pandemia es exclusivo para ser tratado por, por epidemi epidemiólogos. Epidemiólogos. Epidemiólogos. Epidemiólogos. Y ustedes los despiden. ¿Cómo es eso? No, oye algo. Qué es sí. lo que está pasando Mira, también déjame, uno tiene que poner... algo. el doctor eh, José Francisco Ramón Ortiz quien era nuestro epidemiólogo yo lamento con el alma que hayan despedido a Ortiz y oye por qué porque Ortiz era nuestro epidemiólogo y fue quien se echó arriba aquí el problema del COVID pero a Ortiz no lo canceló el Ministerio de Salud a Ortiz lo canceló el sistema porque tenía una dualidad y era empleado también del Seguro Social y también de Salud Pública. Y todas esas personas que tienen dos sueldos en un mismo ministerio, se está dejando uno solo. Y a él se le dejó el que lo protegía más con sus años de servicio, que es el del Seguro Social. Ahora yo le hago un llamado aquí, públicamente. Necesito un epidemiólogo de aquí. Si me llevan hoy un currículo cualquiera, epidemiólogo, lo nombro mañana. La gente no estudia epidemiología ya, porque entienden que la epidemiología, contar casos, no son cosas que dejan beneficio. Y ya la gente no estudia eso. Lamentablemente ahora estamos necesitando epidemiólogos Do y no lo tenemos. Entonces, el epidemio, oye, oye, no tenemos epidemiólogo. El otro es el doctor Antigua, está en el San Vicente Paul. No tenemos y, epidemiólogo ¿por, aquí ¿por en la provincia de Duarte. Háblanos de Morisete. ¿Qué pasó con Morisete? Bueno, tú sabes que el doctor Morisete sí está pensionado. Sí, está pensionado. Está pensionado. Bien. Cuando yo entré, ya él hizo su trámite de pensión cuando antes de haber ah, salido antes. positivo al COVID ya tenía su trámite de pensión. Claro. Doctor, eh, nosotros estábamos hablando y tocábamos el tema Un de las fiestas al de Navidad. Eh, estamos a ley de día para diciembre, de por sí la gente está desacatada. En ese sentido, eh, vemos que realmente ustedes como Ministerio de Salud no han, po no han podido controlar, mucho menos la policía. Hay oye, que ser honesto con Oye, déjame decirte algo, es que el Ministerio de Salud no le corresponde controlar población. Sí, es, no, no le corresponde. Es para... Ahora, nosotros sí estamos tomando la medida para que, por ejemplo, en los restaurantes que puede coger 200 personas, nosotros le dijimos que nada más pueden pero entrar usted sabe, 40. Usted sabe, doctor, que eso no se cumple en todos los lugares. Por eso, cuando digo, yo sé que a usted no le corresponde, vamos a decir controlar, pero ese trabajo en conjunto que se supone que está haciendo el Ministerio de Salud con Interior y Policía y todos los organismos que están en combate contra el COVID. Se les ha dificultado, es una realidad propia de los dominicanos y de todo lo mira, acontecido. En, en, ¿Qué en, se va a hacer ahora para estas fiestas de Navidad? ¿Qué va a hacer mira, la policía? Mira, a donde ministerio? se ha escapado es en los barrios populosos, porque en la zona céntrica de todos los pueblos, el toque de queda está controlado. Y la asistencia está controlada. Ahora, donde la policía no ha podido manejar la situación, no hay control. En la fiesta navideña, según estuve escuchando esta mañana el ministro, y se puede que se extiendan un poquito más los horarios para la fiesta navideña. Pero eso no es necesario. Pero, bueno, bueno, por ejemplo, si a ti te dicen que ya en Navidad, en Diciembre, en vez de las de la 9 de la noche, tú vas a poder estar hasta las 10 o hasta las 11, la larga poco, pero todo eso depende de que el número de casos vaya bajando. Todo eso depende. Eso es así. Usted se ríe. Bueno, imagínate, tú quieres controlar una población que tiene... Muy... Pero mira, antes que me despida, porque yo estoy más... Eugenio, mira, cuando yo venga para acá, a mí tienen que darme una hora. Porque es que, lamentablemente el problema más grande que tiene la población ahora mismo es el COVID. Sí. Y a mí me han echado esa canana encima. Sí. Pero miren otra cosa. En febrero, tenemos información del ministro, en febrero ya van a estar la vacuna aquí... En nuestro país vamos a tener disponibles 4 millones de vacunas. Preferencia... De AstraZeneca. Pre, sí, preferencia personal médico, policía y pacientes con problemas de diabetes y con problemas de hipertensión. Yeah. Tenemos un 12% de diabéticos de vamos la ver, población en va. este país Imagínate y un 24%... De los habitantes tienen algún problema de hipertensión. Imagino que harán una lista, digamos, que vaya discriminando, ¿verdad? Bueno, ¿tú? imagínate tú, si decimos de 60 para arriba, y usted con algún problema sistémico, eso no hay que hacer mucha lista, ¿Pues ¿cuánto tú tienes? 62. Entonces tú cabes en la lista, te hay que vacunarte, <risa> si no te hago el COVID. Tú vas a salir premiado con tu vacuna, <risa> pero sí le exhortamos, antes que me despidan, porque esta gente me vota a la población, señores, cuídense, usen su mascarilla, Lávense bien las manos Cuídense de los perros y los gatos Hicimos una campaña este fin de semana De vacunación de todos sí, los caninos ¿Qué? y felinos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Y oye, oye No, no, le digo que se cuiden Porque no vaya a aparecer un caso de rabia por ahí ah. Vacunamos este fin de semana Cerca de 13 mil perros y gatos Aquí en toda la provincia Y todas las personas que no le hayan vacunado Su, va su animalito Pueden ir a la, a la provincial de salud, llevarlo y nosotros los vamos a vacunar. Okay. Eso es lo que tenemos por, por ahora, pero mientras tanto, mire. Use su, use su mascarilla. Use sí, Si yo... usted no tiene, usted me ve, atírese, me que yo le regalo su mascarilla. Eh, el doctor, entonces, ¿dónde no se está usando la mascarilla? Por ejemplo, en, lo, en los bares. En donde, Santa Ana, en la noche. Se, donde se está gozando, ¿verdad? Donde eh, se está gozando. Mire. ¿Qué pasa? Personalmente, eh, pero... personalmente, la fuerza policial. Si fuera yo, tú es que está dispuesto el gobierno que todo el mundo tiene que usar mascarilla. Está flojo Chubasque. Que, que, se, que lo tranque, que no tenga mascarilla, que lo tranque, porque vamos a hacer? Oye, está flojo Chubasque. Luisito. Bueno, Chubasque es grandísimo de tamaño, pero parece que está medio flojo. Mira. <risa> Doctor, como se hizo en Pimentel, como se hizo Pimentel, con bombas lacrimógenas. Mira, Luisito. Doctor, dime. Luisito, lo que pasa es que, es que es cada quien dependiendo de su profesión. Tú da mascarilla es? y la policía tiene que dar macanazo. Bueno, <risa> a, a mí yo hago lo que me corresponde. ¿Eh? ¿Cómo corresponde? las lacrimógenas? salen todos favoritos. Bueno. Mira, a quien le corresponde controlar la población y evitar que, eso, que controlar el toque de queda. Sí. Porque después de las 9 de la noche, un día de semana, la policía es el encargado de mantener la gente en su casa. Sí, así vale. es. Ahora, antes de ahí. Nosotros somos los encargados que en los centros comerciales y en los lugares de asistencia, bares y toda esa cosa, entre en la cantidad que nosotros claro. establecemos. Doctor, y lo veo fajado usted en la calle repartiendo mascarillas directamente. Pero lo lamentable es que tú encuentras personas... Con una semana con una mascarilla de esta, porque no tienen con qué comprarlo. Sí, sí, eso es verdad. Bueno, eso sí, era lo mitad. Sí, es bueno, señores, estuvo con nosotros yo? el doctor Luis Rosario, que se vaya. director de salud pública de la provincia de Duarte. ¿Qué fue, Francis? Yo, a los inicios. Nunca me el epidemiólogo. Mira, yo a los inicios de esta situación dije en este programa, cuando estábamos aún en las casas, que no veía acción del Estado en el control de la, del negocio de la mascarilla. Han tenido que, que repartirla y regalarla casi. Lo que la vendían a 200. Bueno, pero. Nosotros regalamos para que que la esté vendiendo a 200, la tenga que bajar a 20 o a 30. Claro, sí. eso es. Nosotros la regalamos. Porque el control Bien. del Estado tenía bueno. que ser obligatorio en una situación donde la necesidad era para que la recuérdate que se escasearon todas las mascarillas la tenía el mercado. Bien, gracias Luis gracias doctor Luis Rosario Socía director de salud pública por venir hasta ya, nuestro programa en no, pero ahí está café, café está aquí ya está. nosotros vamos a la pausa, volvemos en breve use su mascarilla, recuerde.